El marqués de Fumerol nos narra la muerte del marqués. Es un cuento imprescindible de Guy de Maupassant, pero hablemos de la muerte de Maupassant, que fue muy concurrida por literatos y amigos que le despidieron en una marcada atmósfera de humor negro, risotadas, chistes, bromas, obscenas, que eran tanto de su agrado. Su última voluntad... Fue no ser enterrado en un ataúd, pero se desestimó. Y ahora vamos a dar comienzo a El Marqués de Fumerol. Espero que te guste. El Marqués de Fumerol Roger de Tourneville en medio del corro de sus amigos hablaba horcajadas de una silla, sosteniendo un cigarro en la mano. De vez en cuando aspiraba y soplaba una pequeña nube de humo. Estábamos en la mesa cuando trajeron una carta. Papá la abrió. Ya conocen ustedes perfectamente a papá, que está convencido de hacer las veces del rey de Francia. Yo le llamo Don Quijote, porque durante doce años ha luchado contra los molinos de viento de la República sin saber si lo hacía en nombre de los Borbones o de los Orleans. Actualmente solo rompe una lanza por los Orleans, pues ya no existen más que ellos. En cualquier caso, papá se cree el primer gentilhombre de Francia, el más conocido, el más influyente considera a los reyes de los países de nuestro entorno como tronos poco seguros. En cuanto a mamá, es el alma de papá, es el alma de la monarquía y de la religión, el brazo derecho de Dios en la tierra y el azote de los malpensantes. Así pues, trajeron una carta mientras estábamos en la mesa. Papá la abrió y la leyó, luego miró a mamá y le dijo, «¿Tu hermano está?» In articulo mortis. Mamá palideció. Casi nunca se hablaba de mi tío en casa. Yo no le conocía en absoluto, solamente sabía, por la vox populi, que había llevado y llevaba una vida de juerquista. Tras haberse comido su fortuna con un número incalculable de mujeres, no había conservado más que dos amantes, con las que vivía en un pisito de la calle de Martyrs. Antiguo par de Francia, ex-coronel de caballería, no creía, según se decía, ni en Dios ni en el diablo. Dudando, pues, de la viuda futura había abusado bajo todas sus formas de la vida presente y se había convertido en la llaga viva del corazón de mamá, ella dijo, «Deme esa carta, Paul». Cuando ella hubo terminado de leerla se la pedí, Decía lo siguiente. —Señor conde, creo que es mi deber hacerle saber que su hermano el marqués de Fumerol va a morir. Tal vez desee usted tomar algunas disposiciones y no olvide que le he avisado. Su segura servidora, Melanie. Papá murmuró. —Hay que pensar en lo que conviene hacer. En mi situación debo de ir a velar los últimos momentos de su hermano. Mamá prosiguió. «Mandaré llamar al reverendo Paivrón y le pediré consejo. Luego iré a ver a mi hermano con el reverendo y Roger. Usted, Paul, quédese aquí. No debe comprometerse. Estas cosas puede y debe hacerlas una mujer. Pero para un político en su situación es otra cosa. Para un adversario le sería fácil utilizar en su contra su acción más meritoria». «Tiene razón», dijo mi padre. Actúe según su inspiración, querida. Un cuarto de hora después el reverendo Poivron entraba en el salón y se le expuso la situación que se analizó y se discutió desde todos los puntos de vista. Si el marqués de Fumerol, uno de los grandes nombres de Francia, moría sin el auxilio de la religión, el golpe sería seguramente tremendo para la nobleza en general y para el conde de Tournville en particular. Los librepensadores triunfarían. Los malvados periódicos cantarían victoria durante seis meses. El nombre de mi madre se vería enlodado por la prosa de los diarios socialistas, el de mi padre mancillado. No se podía permitir que ocurriera algo semejante. Así pues se decidió inmediatamente una cruzada que sería capitaneada por el reverendo Poifron, un cura menudo, gordo y pulcro vagamente perfumado, un verdadero vicario de parroquia grande en un barrio noble y rico. Se enganchó un lando y partimos los tres, mamá, el párroco y yo, para administrar los sacramentos a mi tío. Se había decidido que veríamos primero a la señora Melanie, quien había escrito la carta y que debía de ser la portera o la sirvienta de mi tío. Me apeé en calidad de explorador durante delante de la casa de siete plantas y entré en un pasillo oscuro donde me costó encontrar el agujero oscuro del portero. Ese hombre me miró de arriba abajo con desconfianza. Pregunté. —La señora Melanie, por favor. —No la conozco. —Pero si sí he recibido una carta suya. —Es posible, pero yo no la conozco. —¿Pregunta usted por una mantenida? —No, probablemente una criada. Me escribió para una colocación. —¿Una criada? —¿Una criada? —Puede ser la del marqués. Vaya a ver. Quinto piso a la izquierda. Dado que no preguntaba por una mantenida, se había vuelto más amable y me acompañó hasta el pasillo. Era un larguirucho con unas patillas blancas, aire de Bedel y gestos majestuosos. Subí a toda prisa por una larga escalera de caracol polvorienta cuyo pasamano no me atreví a tocar y llamé con tres golpes discretos a la puerta de la izquierda del quinto piso. Se abrió enseguida y me encontré delante de una mujer desaliñada, enorme, impidiéndome el paso con sus brazos abiertos que se apoyaba en las dos jambas. Gruñó. ¿Por quién pregunta? -¿Es usted Melanie? -Sí. Soy el vizconde de Tourneville. -Ah, bien, entré. -Es que mamá está abajo con un sacerdote. Ah, bien, vaya a buscarles. Pero tenga cuidado con el portero. Bajé y volví a subir con mamá, a quien seguía el reverendo. Me pareció que oía otros pasos detrás de nosotros. En cuanto estuvimos en la cocina, Melanie nos ofreció unas sillas y nos sentamos los cuatro para deliberar. —¿Está mal? —preguntó mamá. —¡Oh, sí, señora! No durará mucho. —¿Cree que está dispuesto a recibir las visita de un sacerdote? —¡Oh, no creo! —¿Puedo verle? Pues sí, señora. Solo, solo que… solo que hay… «¿Unas señoritas con él? ¿Qué señoritas? Pues... pues... pues sus amiguitas. Ah, mamá se había puesto como la grana. El reverendo Poivron había bajado los ojos. La situación comenzaba a divertirme y dije, «¿Y si entro yo primero? Veré cómo me recibe y tal vez pueda preparar su corazón». Mamá, que no captó la malicia, respondió, «Sí, hijo mío». Pero se abrió una puerta en alguna parte y una voz, una voz de mujer, exclamó, «Melanie». La gordiflona criada se precipitó y respondió, «¿Qué necesita, señorita Claire? «La tortilla, rápido». «En un minuto, señorita». Y volviendo a donde estábamos nosotros, dio una explicación de esa llamada. Es una tortilla de queso que me encargaron para las dos como colación. E inmediatamente rompió los huevos dentro de un cuenco y se puso a batir con energía. Yo salí a la escalera y tiré de la campanilla a fin de anunciar mi llegada oficial. Melanie me abrió. Me hizo tomar asiento en una antesala. Fue a decirle a mi tío que estaba allí y luego regresó para rogarme que entrara. El padre se escondió detrás de la puerta para aparecer a la primera señal. No cabe duda de que me llevé una sorpresa al ver a mi tío. Ese viejo vividor era muy apuesto, muy solemne, muy elegante. Sentado, casi acostado en un gran sillón, con las piernas envueltas en una manta, las manos unas largas manos pálidas, colgantes sobre los brazos del asiento. Esperaba la muerte con una dignidad bíblica. Su barba blanca caía sobre su pecho y sus cabellos también totalmente blancos le llegaban a las mejillas. De pie, detrás de su sillón, como para defenderle contra mí, dos jóvenes, dos gordas jóvenes, me miraban con los ojos de mirada atrevida de las mujerzuelas. En falda y bata. Los brazos testudos, con unos cabellos negros que les caían de cualquier modo sobre la nuca, calzadas con babuchas orientales con bordados de oro que dejaban ver los tobillos y las medias de seda, tenían el aspecto, junto a aquel moribundo, de las figuras inmorales de una pintura simbólica. Entre el sillón y la cama, una mesita cubierta con un mantel, con dos platos, dos vasos, dos tenedores y dos cuchillos, esperaba la tortilla de queso encargada hacía un rato a Melanie. Mi tío dijo, con una voz débil, sin aliento pero clara. —Buenos días, hijo mío. Es tarde para venir a verme. No nos conoceremos por mucho tiempo. —Tío, no es por culpa mía —respondió—. —No, lo sé. Es por culpa de tu padre y de tu madre, más que tuya. ¿Cómo están? —No están mal, gracias. Cuando han sabido que estabas enfermo me han mandado para tener noticias de usted. —Ah, ¿por qué no han venido también ellos? Yo levanté los ojos hacia las dos muchachas y dije, bajito: —No es culpa suya el que no hayan podido venir, tío. —¿Pero sería difícil para mi padre e imposible para mi madre entrar aquí? El anciano no respondió nada, pero levantó su mano hacia la mía. Yo cogí esa mano pálida y fría y la mantuve en la mía. Se abrió la puerta. Entró Melanie con la tortilla y la dejó sobre la mesa. Las dos mujeres se sentaron enseguida delante de sus platos y se pusieron a comer sin apartar los ojos de mí. Entonces dije «Tío, sería una gran alegría para mi madre darle un abrazo». Murmuró «También a mí me gustaría». Y se calló. No encontraba nada que proponerle y ya no oía más que el ruido de los tenedores sobre la porcelana y ese vago movimiento de las bocas que mastican. Ahora bien, el reverendo que escuchaba detrás de la puerta, viendo nuestro embarazo y creyendo, ganada la partida, juzgó llegado el momento de intervenir y se mostró. Mi tío se quedó tan estupefacto por esa aparición que permaneció primero inmóvil. Luego abrió la boca como si quisiera tragarse al cura. A continuación gritó con voz fuerte, profunda y furiosa. «¿Qué hace usted aquí?» El reverendo, acostumbrado a las situaciones difíciles, seguía avanzando mientras murmuraba. —Vengo de parte de su hermana, señor marqués. Es ella quien me manda. Se sentiría tan dichosa, señor marqués. Pero el marqués no escuchaba. Alzando una mano que señalaba la puerta con un gesto trágico y soberbio, decía, irritado y jadeando, —¡Salga de aquí! ¡Salga de aquí! ¡Ladrón de alma! ¡Salga de aquí! ¡Violador de conciencia! ¡Salga de aquí! ¡Forzador de puertas de moribundos! Y el reverendo retrocedía, y también yo lo hacía en dirección a la puerta, batiéndome en retirada con mi clérigo. Y, vendadas, las dos jovencitas se habían levantado dejando su tortilla a medio comer y se habían colocado a ambos lados del sillón de mi tío, posando sus manos sobre sus brazos para calmarle, para protegerle contra las empresas criminales de la familia y de la religión. El reverendo y yo nos reunimos con mamá en la cocina, y Melanie de nuevo nos ofreció unas sillas. Sabía perfectamente que no sería fácil, decía, —Hay que pensar en otra cosa, de lo contrario se nos escapará de las manos. Y empezamos a deliberar de nuevo. Mamá era de una opinión, el reverendo de otra. Yo proponía otra cosa. Departíamos en voz baja, desde hacía quizás una media hora, cuando un gran ruido de muebles removidos y de gritos lanzados por mi tío, todavía más vehementes y terribles que los primeros, nos hicieron levantar a los cuatro. Escuchamos a través de las puertas y los tabiques. —¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, patanes groseros! ¡Fuera de aquí, bribones! ¡Fuera, fuera, fuera! Melanie acudió corriendo. Luego regresó enseguida para pedirme ayuda. Yo acudí. Delante de mi tío levantado por la cólera, casi de pie y vociferando, dos hombres, uno detrás de otro, parecían esperar que se muriera. Del ataque de furia, en su larga levita ridícula, en sus largos zapatos ingleses, en su aire de maestro de escuelas y de empleo, en su cuello recto y en su corbata blanca, en sus cabellos lisos, en su semblante humilde de falso sacerdote de una religión bastarda, reconocí enseguida en el primero a un pastor protestante. El segundo era el portero de la casa que, seguidor del culto reformado, había venido detrás de nosotros, había asistido a nuestra derrota y corrido a llamar a su pastor con la esperanza de tener más suerte. Mi tío parecía loco de la rabia. Si el ver al sacerdote católico, al sacerdote de sus antepasados, había irritado al marqués de Fumerol vuelto al libre pensador... El aspecto del pastor de su portero le había sacado completamente de sus casillas. Yo cogí del brazo a los dos hombres y los eché fuera tan bruscamente que se abrazaron con violencia dos veces seguidas al pasar por las dos puertas que conducían a la escalera. Luego desaparecí a mi vez y volví a la cocina, nuestro cuartel general, a fin de recibir consejo de mi madre y del reverendo. Pero Melanie, Espantada, volvió a entrar gimiendo. Se muere, se muere, se muere, vengan rápido, se muere. Mi madre salió corriendo. Mi tío se había caído al suelo con la era sobre el parque y ya no se movía. Creo que estaba ya muerto. Mamá estuvo soberbia en ese momento. Se fue directa hacia las dos mujerzuelas arrodilladas junto al cuerpo y que trataban de levantarle, y señalándoles la puerta con una autoridad, una dignidad y una majestad irresistible, dijo, «Ahora os corresponde salir a vosotras». Y ellas salieron, sin protestar, sin decir una palabra. Hay que añadir que yo me disponía a expulsarlas con la misma energía que el pastor y el portero. Entonces el reverendo Poivron administró los sacramentos a mi tío con todas las oraciones de rigor y le absolvió de sus pecados. Mamá sollozaba. Posternas acerca de, de su hermano, de pronto exclamó, Me ha reconocido. Me ha apretado la mano. Estoy segura de que me ha reconocido y que me ha dado las gracias. ¡Oh, Dios mío, qué alegría! Pobre mamá, si hubiera comprendido, adivinado a quién y a qué debía ir dirigido ese agradecimiento. Acostaron al tío en su cama. Estaba muerto de verdad esta vez. —Señora —dijo Melanie—, no tenemos habanas para enterrarlo. Toda la ropa de cama pertenece a esas señoritas. Yo miré la tortilla que ellas no habían terminado de comerse y tenía ganas de llorar y de reír a un tiempo. En la vida hay a veces momentos y sensaciones graciosas de verdad. Ahora bien, organizamos a mi tío un funeral magnífico con cinco discursos en la tumba. El senador y varón de Corsells probó en palabras admirables que Dios siempre logra la victoria en las almas de raza que se han extraviado, momentáneamente. Todos los miembros del partido monárquico y católico seguían el cortejo con un entusiasmo de triunfadores, hablando de esa hermosa muerte tras una vida un tanto turbulenta. El vizconde Roger se había callado. La gente reía a su alrededor. Alguien dijo, «¡Va! Esta es la historia de todas las conversiones en extremis» fin.